zafiro, y ante como zafiro. Este es un estilo imitado por muchos, igualado por ninguno. El sol ya se está ocultando, el sol ya se está ocultando, la luna empieza a salir. Gracias por tu preferencia. Gracias por tu preferencia. Gracias por compartir este día con nosotros. Momento, la el ya, ya la se está ocultando, claro, el no, ya el se la está ocultando, la luna empieza a salir, y arriba en la serranía, y arriba en la serranía, gloria a luz me espera a mí, bajo las enredaderas, o las enredaderas, sentadita en la portada. De esta cumbia nace. De la, de la inspiración. La can can can can can de la, de la como un lucero no La espera mi llegada. Y Esta cumbia nace de la inspiración can-can-can-can-candela Esta cumbia nace de la inspiración preach. Esta cumbia nace de la inspiración, inspiración can-can-can-candela can, can, can can, can can can can como zafiro, está la luna plateada Alumbrando mi camino, Escuchando mi camino, a los mejores exponentes de la música grabada, de ahí nace el amor y las ganas de formar parte de este gran ambiente en México. Con la idea de plasmar momento a momento las imágenes, tanto auditivas como visuales, transmitiendo toda la magia que nos ha caracterizado hasta lo más profundo de todo su ser. Ahora, en este momento siente y dispone a ser parte. Así sí, el oso es Jorge Frausto El oso es Jorge Frausto. Bienvenidos a una presentación más del proceso del sonido en México. Bienvenidos a una presentación más proceso del, del sonido en México. El oso, el, o, el el oso es Jorge Frausto. El eh, oso no es, el no es, el oso es, Jorge Frausto.